Bueno, seguimos haciendo cosas. Este va a ser cortito, pero es que os quiero enseñar cómo están pegando lo que, se, lo que os he enseñado antes de, que de la lámina de o sea, esta y la punta de dilatación. Ahora lo que está haciendo es, no sé si lo veis bien, que está colocando una banda aquí de cola, otra banda aquí de cola y en el medio se está quedando suelto. Eso es para que la, la parte del medio pues pueda dilatar libremente. ¿Vale? ¿Qué está haciendo con, con este material? O sea, que se verá un poquito mejor. A ver si. A ver, para, para no molestar. Lo principal es que no moleste. ¿Vale? Una banda. Hasta el final. Ahí, también se pegará con la otra. Ya la metrá. A la otra banda. Ahí estamos. Y el centro suelto. es Esta zona de aquí no lleva nada de pegamento para que la lámina tenga... Sí, este más la más. La cola. Bueno, os digo, voy a conectar la batería, que se me está yendo la batería. Si no, no voy a poder co seguir contando cosas. Venga, nos vamos a ver. ahora